CiberPan 2117, la ciudad de los panes. Abajo para abajo okay, que te voy a dar un par de cibergalletas. Me hacen falta 2117 como tú, rubio. Te voy a matar de barde. No te va a costar más. En agosto te voy a matar, oferta. Ay, otro semáforo en rojo. No podíamos haber llegado, hermana. Uy, mira, el pan sequito. Seguro, pago! Me cago en todo tu puta madre. ¿Y yo Matashev, Vamos a tomarnos un cubata de Bardre. Dice Quillo que no, que, que, que, que, que, que, que tu novia en cona tío. Que te que, está Te estás ¿Qué dice que yo? yo que sí, bueno, pero un cubata de siempre tiempo. Pero dice que no, que no, que no, que no nos va a costar mil duro. ¿Qué dices tú de mi novia? Vamos para allá. 2117, la ciudad de los maestros.